Oh, it can crash. Bienvenidos un día más a ONIAD TV. En el vídeo de hoy os voy a hablar sobre las audiencias de Facebook que yo utilizo como responsable de publicidad en ONIAD y que mejor me están funcionando. Es por eso que quiero que vosotros también las conozcáis. A lo largo del vídeo os voy a ir poniendo pantallazos de cómo se configuran estas audiencias para que os quede completamente claro y lo podáis ver con claridad. ¡Hey! Conviértete en un experto en marketing digital con el curso gratuito de ONIAD. ¡Inscríbete ya! En primer lugar, una de las audiencias que mejor funciona es la lista de clientes. Si tienes un e-commerce utilizaréis algún recurso para obtener los correos electrónicos de vuestros potenciales clientes o si sois un e-commerce cuando compran seguramente tenéis esos correos. Pues muy bien, Facebook nos da una herramienta súper buena para utilizar esos correos y mostrarles anuncios. ¿De qué maneras podemos utilizar estos correos electrónicos? Muy bien, dependerá del de objetivo que estés buscando. En nuestro caso lo utilizamos para lo que nosotros llamamos clientes dormidos. Son aquellas personas que se han registrado en nuestra herramienta pero o bien nunca la han utilizado o bien hace mucho que crearon sus campañas. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con estos correos electrónicos? Muy bien, subimos nuestra base de datos en Facebook y esto nos permite crear una audiencia que lo que va a hacer es machear esos correos electrónicos con usuarios de Facebook. Es decir, todas aquellas personas que estén registradas en Facebook con los correos electrónicos que tú tengas en tu base de datos, las va a encontrar y entonces podrás crear una audiencia a la que mostrar tus anuncios para que vuelvan a comprarte. ¿Cómo podemos aprovechar esta audiencia todavía más? Con las audiencias similares. ¿Qué son? Muy bien, Facebook va a tratar de encontrar a las personas que sean más similares a las personas que están en tu base de datos. ¿Qué quiero decir con esto? Como sabréis, Facebook tiene un montón de datos sobre todos nosotros, nos guste o no. Entonces, a través de esos datos que tiene Facebook, va a poder encontrar a personas con intereses y características similares a los de tu base de datos. Los va a buscar y va a mostrarles anuncios. En estas audiencias similares podemos decidir el porcentaje de similitud que queremos que tenga esa audiencia. Podemos elegir hasta el 10% de las personas que se parezcan más a tu audiencia. Lógicamente, contra más pequeño sea el porcentaje, más se van a aparecer esas personas y por ende mejor va a funcionar esa audiencia. Aunque, como sabéis, esto no es una ciencia exacta y por por lo tanto, la clave está en probar. Otra de las audiencias que a mí me está funcionando bastante bien son las audiencias avanzadas, que utilizo de diferentes maneras. Una de ellas son los visitantes por tiempo dedicado. Podemos elegir que Facebook se dirija a las personas que más tiempo pasen en tu página web. ¿Qué es lo bueno de esto? Cuando una persona pasa bastante tiempo en tu página web significa, implícitamente, que tiene un interés mayor. Por lo tanto, es interesante mostrar anuncios a esas personas que ya están demostrando que se interesan por tu web. Ojo con esto porque cuando empezamos a crear la audiencia por defecto aparecen 365 días, es decir, que Facebook va a coger las cookies de tu sitio web de los últimos 365 días y va a coger aquellos que más tiempo pasaron en tu web. ¿Qué ocurre con esto? Que, por ejemplo, si tú quieres comprar algo y has estado visitando una página web, al final no lo has comprado y te han ido saliendo anuncios, quizás cuando los has visto dos, tres, cuatro, incluso cinco veces, puedes estar interesado e incluso realizar la compra. Pero cuando llevas todo un año viendo anuncios de un producto que ya descartaste desde el primer momento, te va a resultar bastante molesto. Ojo, porque hay que tener mucho cuidado con esto, ya que no queremos que la gente se arte de nosotros. Lo que yo recomiendo es un periodo de 30 días. Un mes es suficiente en la mayoría de procesos de compra para poder llegar a esas personas. Otra de mis recomendaciones cuando creamos este tipo de audiencias es que excluyáis a las personas que ya sean o bien suscrito, o registrado en vuestra web, o que ya han comprado, porque seguramente no queremos que se dirijan a ellas y queremos realizarle otro tipo de anuncios más enfocados a fidelizar. De nuevo, otra de las cosas que podemos hacer con esta audiencia es crear una similar. Esto es algo que yo estoy probando ahora mismo y de momento los resultados están siendo bastante buenos, la verdad. Lo que hará esta audiencia es buscar a personas similares a aquellas que más tiempo pasen en tu página web. Por cierto, puedes configurar el porcentaje que quieres que Facebook coja de las personas que más tiempo pasan en tu web, el 25, el el 75%. Mi tercera recomendación en estas audiencias avanzadas es la gente que ha hecho clic en algún botón de llamada a la acción. Lo que Facebook hace es coger a aquellas personas que bien han visto tus anuncios o han estado en tu web y han hecho clic en alguna llamada a la acción, ya sea bien para registrarse, para suscribirse, para comprar algo... ¿Esto qué es lo que nos reporta? Bueno, son personas que van a tener cierto interés por tu marca porque si ya han clicado en alguna llamada a la acción seguramente estarán más dispuestos a escuchar lo que les tengas que decir. Y por último, una de las audiencias menos conocidas es la de gente que ha estado en tu página más de dos veces. Cuando una persona nos visita una vez, puede ser que esté solamente curioseando, que no tenga mucho interés, o sí, no lo sabemos, pero cuando una persona nos visita dos veces, eso quiere decir que algo de interés sí tiene. Por lo tanto, va a ser una persona bastante interesante para en nuestros anuncios y terminar de convencerla. ¿Qué es lo que Facebook nos permite hacer? Muy bien, crear una audiencia con el page view de personas que hayan visitado nuestra web tantas veces como queramos yo recomendaría a partir de dos o tres porque es gente que ya está mostrando cierto interés pero puedes acotarlo a tantas visitas como tú quieras obviamente otra vez podemos crear una audiencia similar a estas personas para que nos machee con contactos de facebook que están teniendo intereses similares a esas personas que han entrado más de dos veces a nuestra web y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya servido si vosotros queréis contarnos alguna audiencia que estéis utilizando y os funcione de maravilla por favor déjamela en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo